Bien amigos, bienvenidos nuevamente a un video tutorial acá en nuestro canal Leo Art dragons Hoy les presentamos eh, una idea espectacular para pasar el tiempo en casa. Son dibujos que te van a llevar mucho tiempo, que te van a eh, exigir concentración y que además te van a relajar. Estos dibujos que estamos haciendo ahorita en el canal van a permitir que disfrutes el tiempo en casa ahorita que tenemos que estar pues en cuarentena por lo del virus que ataca a la población mundial y que entonces además eh, necesitamos permanecer eh, muy protegidos en casa además escogí el motivo dos jirafas debido a que hace pocos días se dio una triste noticia en la cual eh, unos cazadores furtivos eh, le dieron muerte a una madre jirafa y a su eh, hijo estos eh, eran de una especie muy muy muy demasiado eh, extraña diríamoslo así porque son eh, jirafas albinas y desafortunadamente estos personajes eh, les dieron muerte no sé qué ganarán pero lastimosamente pues las, las mataron y solo quedará una una jirafa en el mundo. Entonces, los voy a dejar con esta deliciosa música y con este espectacular dibujo. Además, hey, ya te suscribiste. Suscríbete. Es gratis. Suscríbete, suscríbete para que lleguen a más personas a estos videos. Para que más personas conozcan nuestro contenido y disfruten de nuestros dibujos. Listo, amigos. Nos vemos, nos vemos. Suscríbete, es gratis, es gratis.